coincidencia, yo hablando de ese tema eh, me, me llamó mucho la atención un escrito déjame ver si lo consigo para leérselo incluso del de destacado periodista eh, Claudio Acosta que escribe en el periódico hoy porque él en un artículo este muy muy genial Respecto a, a una acusación De una persona Aquí dice el juez Ortega Polanco Que no hace falta una nueva ley para regular esto que le queda Tendré que leerlo más adelante eh, Vamos a ver, mira lo que dice Estamos avanzando Oigan esto porque esto me llamó la atención a mí. De los contrastes, oigan esto y prestenle atención, amigos televidentes. De los contrastes que se dan en la República Dominicana. Y no es que no se actúe frente al caso en cuestión, sino la comparación que hace este hombre... Entre un caso y otro. Y presten atención a esto que yo les voy a leer. La columna de Claudio Acosta se llama lo que se dice. Estamos avanzando. No se lo tome a mal ni coja a chiste, pero en este país tiene más consecuencias. Maltratar a una perrita, una perrita si lo graban en un video y lo suben a las redes sociales, claro está, que robarse millones de pesos de dinero público y si no, que le pregunten al hombre que agredió a Triufa. Triunfa es una perrita que un hombre la agredió y le van a poner una querella y cayó preso y está preso y lo van a condenar por, por la agresión de una perrita que no se puede agredir. Porque hay una ley que protege a los, a los animales Vamos a estar claros en eso Oye, pero tú te puedes robar mil millones Entonces, atiendan bien esto que dice Claudio Acosta Porque esto, es un, esto debiera darle a los dominicanos vergüenza Y a los que dirigen el país Y lo han dirigido y dirigen el sistema judicial Debiera llenarlo de vergüenza esta vaina Porque oigan esto Eh... Arrestado cuando se presentó atendiendo un requerimiento a la Fiscalía Comunitaria de la Carretera Sánchez. O sea, el hombre lo requirieron porque agredió a esa perrita y lo dejaron preso. La Fiscalía de Distrito Nacional. Bueno, espérate, déjame ver porque ahora se me ha. Eh, eh, dice: La Fiscalía de Distrito Nacional informó que. Oscar Antonio Nanita será sometido a la justicia acusado de violar el artículo 66 de la ley 248-2 sobre protección animal y tenencia responsable que tipifica la crueldad. Usted se, re, se, re, se reiría, el y el propietario de Triunfa siga sin hacerle ninguna gracia que lo que metan preso por tan poca cosa puede decirse que lo sucedido es un claro indicador de que estamos avanzando eh, de que estamos avanzando, de que somos más civilizados desde que se aprobó y se, aplique, y se aplica esa ley que nos equipara con los países más desarrollados sobre todo de Europa dice, lamentablemente Lamentablemente, como señalé al principio, no, no, se me, lamentablemente, como señalé al principio, no puede decirse lo mismo sino toca hablar de la lucha contra la corrupción, de la corrupción, de la corrupción nuestra de todos los días, la que nos acompaña desde antes de que soñáramos. Con un nuevo, es decir, oigan esto. Y ahí Claudio habla del caso de Odebrecht. Que prácticamente esa gente está a la puerta de salir a la calle. Cuando en el mundo entero, con las mismas situaciones de aquí, hay hasta presidente, expresidente, ministro preso. En todos esos países, Perú, eh, en, en Brasil... En todos los países, Panamá, hay figuras importantes presos, condenado incluso. Bueno, en Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass está condenado a cinco años por el caso de Odebrecht. Un vicepresidente. Oh, y aquí se han robado el país entero. Y se lo han robado. Y se roban miles de millones. Y no son requeridos, pero usted mata una perrita o la atropella y usted cae preso. Y no es que yo estoy de acuerdo que se atropelle un animal, ningún, ninguna clase de animal. Hasta pues sacar la, pues saca la basura, pero usted se roba miles de millones y usted no cae preso aquí. coño pero eso, eso, eso es un contraste grande, señores. Eso es para uno pensar, pero, pero estamos bien o estamos mal. Vamos bien o vamos mal. Es lo mismo, Jorge Luis, aquí hay gente que lo han condenado a cinco años por el robo de una pierna de salami. Aquí hay gente que el otro día vi un caso de un tipo que se robó un racimito de plata. O sea, aquí lo que usted no puede robar es poco. Y disparate, pero si usted roba mucho, parada, mi, no, usted, usted, usted, usted no, usted no es tocado. Pero esto es una sociedad que debe de revisarse. Esta es una sociedad que debe de revisarse. Todos tenemos que revisarnos, porque todos terminamos siendo cómplices de una cosa así. Eso no puede ser. Eso no puede ser que en el mundo entero, el que, miren Haití como tienen al actual presidente, porque lo acusan de que fue beneficiario del programa de Petrocaribe que impulsó el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y no le sacan el guante y no le sacan el guante con protesta a los haitianos y donde quiera sometiendo corrupto, menos en República Dominicana. Ahora es que se está haciendo un intento, un intento. Buena. Buenas bu buena noches, May. Buenas noches, un placer. Buenas a un amigo mío eh, lo agarraron preso en la capital. Eh, y tú sabes que el coronel le, le, le compraba el periódico y se lo llevaba a que leyera el periódico diario. Sí, sí, e incluso, sí. oye, incluso, él no daba va, vaca va, a él. Y entonces eh, eh, le dice el coronel, señor ciudadano de Tarta, yo no aclaré qué es la persona. Sí. Señor Fulano está eh, eh, pero en Villarreal 23 vacas. Dicen que son usted. Dicen, no, usted sabe que yo no robo mucho yo robo mucho, yo robo para todos nosotros. Yo, no, hemos no, no, no a, a, a, a, también al coronel. Así, así es, así es. Eso es este, esto es este país. Gracias, hermano. Eso es este país. Que el que roba mucho no tiene problema. Eso es, eso es este país. Tú compras fiscales, tú compras policía, tú compras jueces, tú compras en la cárcel. Te permiten que lleven mujeres, aire acondicionado, celulares, neveras, televisores, todo en la cárcel. todo pero A diario se viven denunciando eso y viven, cuando hacen requisa, en la cárcel, en todas. Pero yo te voy a decir lo siguiente. Hubo una persona que me contó a mí, que fue amigo mío. Y estuvo preso en esa fortaleza ya hace mucho tiempo de eso. Hará cuestión de 10 o 12 años. Que él lo sacaban a parrandear. Estaba preso ahí. Lo sacaban a parrandear de noche. Eh, cuando eso estaba este negocio famoso de aquí, Caribe, Night el Él iba ahí. Hoy un hombre preso. <ríe> y dice, Omar, lo grande del caso fue que un día. <ríe> Yo me fui de rumba tal, tal, tal que me dieron de ti y no encontraba cómo meterme a la calle o sea, esto es un sistema corrupto esto es un sistema corrupto de... y en ese cuartelito que lo vi yo no que me lo contó nadie en el que está en el palacio de justicia yo fui a ver a un amigo preso José Luis yo fui al cuartelito y estaban fumando marihuana y bebiendo que lo vi yo no que me lo contó nadie que lo vi yo y, digo yo, pero está increíble, estaba ahí. Pero llevaba de noche a su casa. Sí. Y lo traía. En la mañana, sí. Tenía que traerlo ahí para llevarlo a su casa. Claro, sí, sí, eso es una cosa. amigo Sí. La verdad primero. Claro. Oye. No, pues una cosa. Oye, estamos en un sistema corrompido totalmente, corrompido. Y... Eh, pero eh, eh, Ramoncito de Figueroa, yo conocí una mujer de aquí muy deslumbrante. Que ella iba y. Que me lo dijo ella a mí. No fue de que, que Fulanito, que esto, ni nada. Ella era el, el grupo de mujeres, que, de ese grupo, de del grupo Baninte que estaba preso, entre ellos Ramoncito, que ella iba y amanecía en la cárcel de Najayo cuando estaban esa gente preso, esa gente bebiendo y haciendo de todo y fiesta. ¿Tú sabes por qué fue quille de narcotraficantes, Rolando Florian Félix, que terminaron matándole en la cárcel de Najayo? Porque él, hasta la llegada de esos banqueros, era el líder en las cárceles, que a él le aceptaban todo. Y él era que gravitaba. Cuando llegaron estos banqueros que son ricos de cuna y, y, y, y que tienen otro, otro estatus. Los privilegios eran para aquellos Y no para Florian. Entonces el tipo que era él, el, el, el, que, el que tenía todo, sí comenzó a quillarse. Entonces ya las cosas... Por ejemplo, él tenía dos mujeres el día que lo mataron, bebiendo y hueliendo y haciendo de todo. Pero le fueron a decir que ya estaba bueno y él no quería, él quería seguir con su mujer y ahí. Y entró en discusión hasta que terminaron matándolo. Pero esos son antros de corrupción. Mira la cámara de cuenta, La cámara de cuenta, pero es una cosa que nada más se ve en este país. Eso en ningún país. Eh, lo acusa la Procuraduría de que obstaculizaron informaciones y la falsearon para proteger funcionarios. O ha dicho auditoría. Oye, Jorge Luis, una cosa criminal esos tipos están sueltos. Esos tipos hace tiempo que debieran estar presos. Una auditoría, la institución X, por ejemplo. Mira, encontramos que ahí hay un defalco de 200 millones. Todo lo que hacían ellos que ocultaban eso, oh. para que esa gente no tuviera problemas.